La Dirección Departamental del Movimiento al Socialismo participará con más de mil personas de Chuquisaca en el inicio de la campaña electoral del oficialismo en Chimoré. Los diferentes sectores sociales, más de mil militantes eh, y compañeros eh, del movimiento socialismo estaremos acompañando en esta gran concentración allá eh, en Chimoré y, eh, y creemos ante todo de que pues eh, la victoria eh, del, del del binomio de Álvaro nos une eh, es por todo aquello que el día de hoy eh, se ha decidido de que eh, habilitar eh, más de 15 buses para uh, nuestros para nuestros diferentes eh, sectores sociales de igual forma manifestaron que esta región está llevando la propuesta de impulsar una masiva campaña en redes sociales yo estoy seguro que el movimiento socialismo en esta etapa coyunturalmente tiene que empezar a salir de las calles para empezar a entrar a las redes, o sea, la lucha política que lo hemos hecho desde las calles. Debemos perfeccionar nuestra lucha política en las redes sociales. Por otra parte, cuestionaron que políticos de oposición observen la organización del oficialismo y afirman que el viaje lo realizan con sus propios recursos y aportes de la militancia. No, desmentimos, desmentimos. Eh, más bien les pedimos a la oposición de que eh, no tenga envidia de nuestras grandes concentraciones que hacemos. Eh, somos una, estru una estructura política uh, grande.